una tradición de poco más de 50 años de la Corporación de Concheros de México, Sociedades Unidas, a través de la Unión de la Danza de Concheros de mixquiahuala de Juárez, no pudo pasar desapercibida en este año 2020, a fin de dar gracias y ofrendar a las ánimas benditas el esfuerzo y trabajo de todos quienes integran la corporación, esto en el marco del Día de Muertos. Con el permiso de las ánimas benditas, hoy en esta santa noche, compadritos, que hemos venido a hacer recuerdo y veneración, porque estas ánimas benditas han cumplido con su encomienda todo este año. El año pasado les pedimos licencia de que nos cuidaran, de que nos guiaran, nos protegieran, de que nos libraran de todos los peligros, y a hoy, compadritos, venimos a darle gracias y venimos a ofrendarles con este altar, con estos cantos, estas oraciones, esta, esta santa velación, estas luces que nos recuerdan que somos como esas chispas que algún día se apagarán. Adiós, gracias, compadritos, estamos todos juntos y reunidos. A Dios gracias. Le pedimos a Dios que este año no tuvimos ninguna baja, ninguna pérdida. ...una práctica que es obligatoria... ...durante cada encomienda que la corporación tiene... ...la Santísima Velación... ...la cual se llevó a cabo... ...el sábado siguiente a la celebración del Día de Muertos... ...los concheros montan una ofrenda al interior del oratorio... ...con comida, flores y adornos típicos de esta fiesta... ...dedicada a los fieles difuntos... ...y a todos aquellos concheros... ...que se han adelantado en el camino. El año pasado teníamos tres compadritos y este año gracias a dios dijeron los abuelitos unos vivos otros más otros menos pero aquí andamos todos andamos compadritos pues gracias por el acompañamiento y les pido de disculpa si no es buena mi palabra no es buena mi recibimiento les recibo a cada uno a sus corazones, que vienen a ofrendar esta noche a las ánimas benditas. Ellas son las que nos guían, nos protegen de todo mal. Y no podemos ofrendarles el mero día, porque todo mundo tiene su obligación en su casa, su mesa, su ofrenda, sus flores, sus luces. Entonces nosotros, como era costumbre de nuestro jefe, el señor Mario Cruz, el Dios. lo dejamos siempre para el sábado siguiente después de la fiesta de las ánimas que él decía todos los días debíamos de darle gracias y más este mes de noviembre que es todo el mes dedicado a las ánimas En gracia de Dios. Con... la señores compadritos tras haberse cumplido el ritual de la santísima velación la corporación de concheros en Ixquehuala lleva a cabo un santo rosario dedicado a familiares amigos, integrantes de la corporación y corporaciones hermanas que han fallecido así como a las ánimas solas y concluir con el ofrecimiento de la santa forma la cual consiste en una cruz donde se desprenden los rayos del sol idéntica a la representación del Santísimo Sacramento, adornada con flores de cempasúchil y terciopelo. Entonces, vamos a darle gracias a las ánimas benditas con estos cantos, con estas flores, con la ofrenda que cada uno de ustedes ha traído, compadritos, porque la ofrenda que pusimos el día primero, día dos, pues es una ofrenda para ellos también, pero esta es un poquito más grande porque es de todos, cada quien trajo un granito de arena para acomodar en la santa mesa. Cada quien trajo un granito de, de sal para ponerle a las ánimas benditas. Cada quien le trajo su ofrenda, unos la flor, otros la cera, otros la frutita, otros trajeron algo. Y ese algo es su corazón, sus agradecimientos, sus gracias hacia Dios, que las ánimas van a llevarle a Dios esta ofrenda. Y las ánimas van a pedir por nosotros. Nos van a dar luz, protección. En estas costumbres de los concheros, compadritos, siempre vamos amparados de ellas. Porque ellas son las que pueden ver lo que nosotros no vemos. Pueden oír lo que nosotros no oímos. Pueden librarnos de lo que nosotros no podemos. Por eso, ellas son intercesoras por todos nosotros. Dicele a Dios, compadritos, con el permiso de Dios y el permiso de las ánimas benditas que hoy veneramos. Pues yo también les doy la bienvenida aquí a, a su pobre casa, a los compadritos de Morelos que no nos han olvidado. Yo les doy la bienvenida, de que no nos, no nos olviden más que nada, que aquí estamos, compadritos, a todos en general vamos a hacer con esto, esto todo con devoción, con mucho amor para todas nuestras ánimas que se nos han ido, por todos, en especial por los compadritos que en este año se nos fueron en este mes de octubre. Son unas almas que de veras nos duelen mucho, soy amiga. Pero aquí estamos para recordarlos y para, para hacer este santo altar. Compadritos, son muy bienvenidos y vamos a hacer el trabajito con mucho amor, con mucho cariño para todos ellos. Él es Dios, compadritos. Él es ¡Eh Dios. ¡Gracias Toro y hacer la insensación, vamos a presentar la santa forma, vamos a presentar la flor que se ha tendido, aquí así, los cuatro así, la flor que se ha tendido, la flor que hemos ofrecido por nuestras ánimas, este santo sol que resplandece y que nos ha regalado un nuevo día, compadritos, aunque todavía no se vea vislumbrar el alba, ya es un nuevo día porque ha pasado ya las horas, son después de las 12, es la hora en que las ánimas benditas van a retornar a su lugar donde el Señor les ha concedido. Vamos a pedirle a Dios que le conceda a ellas hasta el año venidero, volver a venir a cumplir esta santa obligación, esta devoción, venir a, a darnos su protección, su luz que así como esta santa forma se volvió a vestir de flores, así su vida de ellos se vuelve a vestir de luz, y así nosotros, los que estamos en vida en esta santa tierra, nos renovamos, renovemos nuestro espíritu, nuestro, nuestro corazón, nuestro pensamiento, que salgamos de aquí siendo unas nuevas personas para bien, que salgamos de aquí renovados en espíritu y en cuerpo, que nuestras dolencias, nuestras tristezas, nuestras penas aquí se queden. Que el altar sea lleno también de nuestras gratitudes, de nuestras gracias que le damos a Dios. Compadritos, yo muy en especial le doy muchas gracias a Dios con esta santa velación. Porque me ha permitido estar aquí con ustedes. Porque me concedió la gracia de salir sano. Me concedió la gracia de estar libre de enfermedades en mi cuerpo. Y yo le doy gracias a Dios, por eso me preocupaba esta velación, porque las ánimas benditas estuvieron conmigo en esos momentos en que estuve en el hecho del dolor, en aquella cama de hospital. Dios ha sido grande conmigo, yo no tengo con qué pagarle, más que con lo que sé hacer y puedo hacer, cantarle, rezarle, bailarle y hacer estas santas obligaciones gracias a ustedes porque me ayudaron a dar estas gracias a dar hacer este, este rito de gracias a las ánimas a nuestro Padre Señor de Chalma a todos los santos y santas a uh -huh. los que se encomendó mi espíritu y mi cuerpo agradezco las oraciones de cada uno de ustedes buenos deseos hoy antes de que se despidan estas ánimas benditas yo les doy las gracias por haber estado conmigo por haber acompañado a mi carne a mi espíritu para no permitirme desanimarme para no permitirme desalentarme por permitir que esté yo aquí parado una vez más para cumplir con estas santas devociones. Cada quien sabe lo que hizo por mí y Dios lo sabe. Yo solo ahorita le pido a Dios que todo lo bueno, que todo lo que pidieron a Dios, Dios se lo re, regrese al mil por uno. Que todo lo que ustedes pidieron por mí, Dios se los regrese al mil por uno. Que estas santas obligaciones continúen y que Dios me dé preste más vida, salud, fuerza y aquí vamos a estar, compadritos. Antes de incensar estos cuatro vientos, estas, estas santas flores, quería dar esa palabra antes de que se vayan mis ánimas benditas. Como yo les rezo, mis ánimas amigas mías, que en todo momento están conmigo, en todo momento nos ayudan, en todo momento están cuidándonos. Vamos a persignar, compadritos, con fe, con devoción. Y que el año venidero, como dice la alabanza, vuelvan a venir y nos vuelvan a dar su cobijo, su luz, y que pues todo el año están, las estamos molesta y molesta cada rato. Pero hoy es su fiesta. Hoy es el día en que hay que darles gracias. Él es Dios, compadritos. Él es Dios.